Bien, de regreso en este contacto diario, en el día de hoy, es el momento donde nosotros, tanto en de Tejada como nosotros, pues compartimos la parte de la entrevista VIP, donde decíamos al principio, y así es, que va a estar con nosotros, el empresario, líder comercial de toda esta región del Nordeste y gran parte del Cibao, Don Eufemio Vargas Lima, que ya está con nosotros. Pero antes de darle la bienvenida, pues yo quiero recordarle a todos los ingenieros y ventaneros de toda esta región que en vidros y aluminios del Cibao MP es donde usted va a encontrar ese detalle que necesita para darle ese toque final a su casa, proyecto, apartamento. Aquí están los cristales, perfiles, ventana, puerta, plafón y todos los accesorios que usted necesita para darle ese toque final están aquí en vidros y aluminios del Cibao MP de la calle Sánchez, esquina Papi Livier, aquí en San Francisco. De Macorís Saludamos y le damos la bienvenida A Don Eufemio Vargas Lima Una vez más en este contacto diario Don Eufemio, gracias por estar con nosotros sí, Gracias a ustedes por invitarme Manuel Buenos días Don Eufemio Un, un buen prospecto, eh, Víctor eh. A usted, que Gracias por siempre tenerme pendiente a Los amigos televidentes Que siempre están Con este programa O estamos, porque yo también eh, lo veo Lo veo a veces hasta dos veces <risa> sí, en el día eh, estamos a la disposición de cualquier interrogante, cualquier participación, estamos dispuestos. Qué bueno, don Eufemio. Primero, gracias por estar con nosotros, como siempre, pues, que tocamos sus puertas. Ahí está. Eh, y vamos a inmediato eh, a aprovechar el conversatorio con usted y es hablar, don Eufemio, de la realidad que, que, que estamos viviendo nosotros hoy día aquí en la provincia de Duarte. Veíamos nosotros hace apenas unas horas, unos días donde usted subía a las redes una reflexión, donde invitaba a que debíamos nosotros, pues, reflexionar en el sentido de un movimiento huelgario que se está gestando aquí en San Francisco de Macorís con el objetivo de paralizar a San Francisco por cuatro Uno días. no, yo escucho varios. Sí, son dos, pero porque son, tenemos dos grupos. Entonces, quisiéramos eh, oír la opinión de Eufemio con respecto a esta situación que todavía nos siga batiendo nosotros aquí en pleno año 2021, aquí en San Francisco de Macorís, el asunto de los movimientos huelgares. En las condiciones que estamos nosotros y hablando de huelga con tantos problemas donde todos debemos colaborar y estamos hablando de huelga aquí en San Francisco de Macorís. Sí, gracias hermano Víctor. este San Francisco tiene más de tres décadas de deudas las autoridades con este pueblo que no se hace nada. Actualmente está abandonado, luce feo, no solamente los barrios, también el centro, las organizaciones, luce fea. Eh, hay un descuido aquí en San Francisco de Macorís. No descuido un descuido histórico, ¿verdad? Histórico, sí. pero que la, la, la, el presente tiene que hacerle frente a eso. Las autoridades han hecho reuniones con grupos populares que son normalmente los que dirigen esos movimientos, porque están en contacto con esos barrios viendo sus calamidades y la situación que están pasando. Y han prometido cumplir, a veces le dan un plazo de 10 días, 12 días, 15 días, sabiendo ellos, las autoridades quizá ahí están por la inexperiencia, que solamente hacer un plano, un diseño, un presupuesto, a veces se coge hasta dos meses, para hacer cualquier obra, que no es lo mismo que usted vaya a clavar una hojecín, es, son proyectos. Entonces, vemos que le han hecho promesas a los negociadores de los movimientos populares que no las han cumplido. Entonces, hay mucha culpabilidad ahí. Ahora, yo llamo, y llamé en el video que pasé a los medios, que a la reflexión. ¿La reflexión cuál es? que las autoridades, cuando se reúnan, que deben reunirse antes del llamado a huelga del 14 y 15, se reúnan con los convocantes, hablen claro, no es una cuestión para salir de esto, y no miren, yo puedo cumplirle en dos meses, yo puedo cumplirle en 30 días, lo que sea, de acuerdo al proyecto, a lo que se vaya a hacer. Y yo sé que ellos, la, los dirigentes populares, las juntas de vecinos, que son personas sí. conscientes, van a saber y van a aceptar esas cosas. Pero no decirle que sí, que comenzamos la otra semana a ir con un greda y rapar un poco una calle de un barrio y retirarlo, porque no hay presupuesto. Para caer en, pa más, para de caer en sí, más de lo mismo. Es exacto. Entonces, no hay presupuesto ni hay eh, ninguna planeación para eso. Entonces, pienso que San Francisco, la cultura de huelga, ha estado combinada por la apatía de las autoridades y también a veces por la competencia de los movimientos. Que todo es con huelga. Señores, eh, eh, la, tenemos que aprender, como han aprendido otros pueblos, que las luchas se llevan de otra manera y se consiguen, se consiguen se consigue más, más cosas. Don Eufemio, mi, mi, mi pregunta es la siguiente. ¿A quién afecta el movimiento huelgario? Al gobierno no lo afecta, es a ustedes los empresarios. Quienes tienen que cerrar la puerta de sus negocios son ustedes y no es contra ustedes la huelga. Pero no es solamente a los empresarios que los lo costos operacionales siguen iguales, no solamente a los empresarios. Exactamente. Aquí hay una gran cantidad de personas que salen todos los días a ganarse la comida a la calle, que se ganan, salen por la mañana y van a cocinar a las cuatro a su casa con lo que se ganaron. Esa gente que son chiriperos, que son comer de, del comerciantes diario vivir? informales pero también gente que son de Chiripas, eh, se ganan el, eh, su comida día a día. Eso afecta a todo el mundo, afecta al medio ambiente por la goma que se queda. Entonces, ¿cuál debe ser el, el proyecto de las autoridades municipales, que espero que arranquen porque no han arrancado todavía, y las autoridades del gobierno, a que se busquen soluciones para que sean los hechos que, haga, que hagan las autoridades las obras que haga la autoridad las que paren las huelgas, porque mira, no se paran con policía, no se paran con guardia, no se paran con usted hacer alocuciones amenazantes, no, se paran con obras, con obras. Entonces no no veo, incluso en la forma apresurada que llamaron en la última reunión que tuvo el, el, tuvieron las autoridades con los sectores populares, con una parte, eh, para tratar el asunto de la, huelga y, y, y de la huelga que ellos iban a hacer y la, la propusieron porque ya le iban a construir obras. Yo no fui, ¿por qué no fui? Porque yo le dije, no, yo necesito saber cuándo van a comenzar realmente y qué van a hacer, si tienen los planos o algo así, porque yo no voy a ser testigo de algo que yo sé que no se va a cumplir. Así que no con esto no estoy en contra de las autoridades ni en contra de los sectores populares, que la próxima reunión que se haga debe hacerse, yo creo que ya... Eh, usted con su planteamiento está siendo bastante objetivo, porque usted comenzó diciendo que, que hay una deuda histórica, tanto de las sobre todo de las autoridades, porque tenemos un pueblo que no acaba de arrancar se puede decir en gran parte abandonado, y eso es histórico, eso no es momentáneo. Entonces, yo creo que su reflexión es más bien es bastante objetiva, porque usted no va a ser cómplice, como usted acaba de señalar, de una reunión donde se le va a hablar mentira. ¿Cómo le van a dar 15, 20 días para que las autoridades comiencen a trabajar y una, una, una, hagan eh, eh, una obra que tiene, que tiene 10, 12, 15 años, que está en proceso y que no se ha hecho? Entonces, hay que ser más coherente. Eh, es cierto. Que las autoridades le han fallado a este pueblo. 14 y 15 que tienen... Sí, hay una para 14 y 15 y otra 29 y 30, pero yo espero, yo apelo a la sinceridad y a la conciencia de los convocantes y de las autoridades, para que antes de eso, del 14 y 15, se reúnan y que inviten a personas neutrales, que puedan opinar de ambas partes, porque son dos gallitos de pelea. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que haber una persona neutral para que cuando una autoridad diga, claro. en 15 días ese barrio está faltado uno le diga, no, tú no lo puedes faltar en 15 días. Tú necesitas más, porque no es arreglar asfalto. Tú tienes que primero eh, planear las la condiciones hacerlo, sí. hacerlo con tenis. Si lo hace en 15 días, vuelve se daña. No, porque es una capita que le van a tirar una guita. Entonces, esas personas neutrales podrían ayudar mucho, a que los acuerdos que se hagan perduren y que sean, qué sé yo, sensores de esos trabajos. Si son personas que están comprometidas con el pueblo, si se dice, por ejemplo, que en Vitalvalle van a hacer un puente y que se va a hacer en dos meses, se va a terminar, esas personas que citan a las reuniones van a ser sensores de que se supone que ese puente... A, lo, a los 30 días tiene que estar por mitad, porque es en dos meses que lo van a terminar, pero que, que haya realmente eso, porque no podemos vivir eh, peleando tanto los franco como colizano. y que en cada huelga normalmente queda una gente herida, personas con, con lesiones le permanentes, personas muertas, y la, el activo más importante que tenemos es la vida. Qué bueno que usted, ahí, cuando habla de la vida hay solo tenemos tantas prioridades, don Eufemio, no solamente en San Francisco sino en el país. Pero yo creo que la más importante de todo es tratar de preservar la vida. Creo don Eufemio nunca es el momento, pero es este momento preciso donde los movimientos deben de estar llamando a huelga a paralización en medio de esta situación de pandemia que vive este país, que vive en el momento que vive este país. Quizás no sea el momento, pero la desesperación y la presión hace eso. Cada dirigente tiene sectores que lo apoyan, pero son sectores que, que lo ponen a ellos como mentores para que vayan a las reuniones. Entonces, la presión que reciben los dirigentes de, de la base eh, es muy fuerte y a veces se desesperan y también ellos toman decisiones erradas. Lo importante es que, que, que sean cosas concretas para que podamos hacer, porque figúrese, Hacemos una huelga El 13 y el 14 El 15 días de pago no se va a pagar Una de 29 y 30, el día 30 de pago No se va a pagar porque nadie va a juntar eh, eh, el para con, con la nómina No va a poder juntar dinero para pagar la nómina Pero además Ya el primero de julio Después que pasen las dos huelgas Lo que hay son más problemas Que lo que habían antes de las dos huelgas Es mejor resolver ahora que las autoridades pongan su empeño y que dialoguen abierta y sinceramente y que se hagan las cosas ahora y no que en julio habrá más problemas más porque problemas. hay que ver las gomas cuando se queman, además de afectar los pulmones, eh, la vía respiratoria, la que, que ahora necesitamos tanto, eh, la, la vía respiratoria que estén bien para el asunto del COVID, eh, las bombas lacrimógenas, los tiros, porque es pólvora que cae a la calle. Eh, las gomas eh, quemadas dañan el pavimento. Todas esas cosas. Vamos a evitarla. Vamos a evitarla con buena fe entre todos. Y estamos seguros que San Francisco, si se busca la cultura del diálogo, pero un diálogo no de, de propaganda, ni un diálogo para buscar eh, posiciones, no bonísimo, sino un diálogo... ¿no? diálogo que sea sincero, de ejecuciones, usted puede estar seguro que San Francisco será otro. Don Eufemio decía el físico estadounidense alemán, Albert Einstein, intentar lo mismo esperando diferentes resultados, a eso se le llama locura. Con esto me refiero, San Francisco tiene ya más de 30 años haciendo la misma huelga, la misma huelga, y demandando las mismas obras. Y no ha logrado nada. Entonces, ahora yo creo que de cambiar ese mecanismo. Entiendo que es un derecho a todos de, de protestar y de todo esto, pero también hay otros métodos, como bien usted especificaba, de hacer esto, este tipo de protesta. No hay que salir a tirar piedra, quemar goma, a tirar tiro. Eh, no necesariamente hay que afectarle la vida a otro ser humano. Y mucho menos en esta situación ahora que entiendo yo, los grandes afectados económicamente han sido los empresarios, los chiriperos, los comerciantes, los comerciantes informales, el motoconchista, el taxista, como para usted quitarle cuatro días de trabajo de este mes. O sea, y frente a esta a esta situación de crisis económica, a esta situación de pandemia, no es lo más sensato hacer un llamado a huelga. Entiendo que deben renovarse los movimientos populares y hacer otro tipo de acciones o movimientos, porque ya esto ya esto se ha dado cuenta uno, que no ha dado resultado. Cuando aquí pasa una huelga, ¿qué pasa? Mataron uno, mataron dos, hirieron tres, y ese muerto queda en el olvido. Los lo muertos de huelga nadie lo paga. Entonces, eso es lo único que nos dejan las la, la huelgas. Pérdida de, económica, pérdidas humanas dolor y sufrimiento. Entonces, hay que ver otros mecanismos, ¿verdad?, para uno lograr, eh, yo creo que hablando se entiende la gente, que en estos diálogos, eh, el descontento con, el, con, el, con la política de, de este pueblo, yo, yo lo conozco a, a corazón de hecho en esta semana lo hemos hablado bastante aquí y es porque nos hemos sentido huérfanos olvidado y abandonado de todas las autoridades aquí se pudiera decir que que san francisco no tiene no tiene ni siquiera síndico pudiéramos pudiéramos llegar a decir porque se han olvidado de la recogida de basura de los parques de los semáforos del tránsito de todo entonces ya no es un problema solo del gobierno central sino también del gobierno municipal desde luego por ejemplo eh, da pena cuando vienen amigos de uno y visitan el mercado de aquí, ¿cómo ustedes viven? ¿Cómo ustedes comen lo que ahí se vende? Eso es. Porque es una porquería lo que hay. Entonces, a veces la, la política de hacer huelgas, uno no puede atacar tanto a los convocantes, aunque ellos no tienen toda su razón. Porque es que lo llevan ahí con los incumplimientos. Y si es la, es la única forma, San Francisco nunca ha tenido funcionarios eh, de capacidad. Eh, yo recuerdo cuando Balaguer, teníamos aquí a un Carlos Domínguez que pedía una cartera y Carlos la hacía él mismo y después Balaguer sí. se la pagaba. Teníamos a estos García, Chemene, eh, después en, en el gobierno de Lionel teníamos eh, varios. Ingenieros, que estaban al García, frente de cartera y que sí, realmente. Y podían resolver. Sí. Sin embargo, eh, en el gobierno de Hipólito teníamos a. A este muchacho, Enani, eh, también sí, que yo trabajaba en sí. la presidencia. O sea, ahora tenemos personas, por ejemplo, el caso de Ome, eh, Homero Olmedo, este, Olmedo Olmedo Cava, Cava, Cava, tiene ese de dirigente na, nacional, un, sí. este muchacho de inápata regional. O sea, tenemos los funcionarios. Que ellos, no deben, ellos deben tener la buena fe, deben tener yo... Ahí me atrevo a pensar que deben tener la buena fe. Tenemos un senador que se mueve mucho, que trabaja mucho. Eh, los diputados no, no lo he visto funcionando. Entonces, si tenemos los funcionarios y ellos tienen la buena fe y tienen la buena relación con el presidente de la república y con el equipo de gobierno y ya el presidente ha prometido de unos fondos para el caso de, de, de, de, del barrio Azul, el caso de los puentes de, de, de Ugamba y de Valle, el caso de, de, de, de, de, de los aguayos, eh, que no se le dio a que había que dárselo, el caso del hospital eh, regional, el caso de, de la, eh, la, la, la, la, la, la circunvalación. Hay muchas cosas que están en proyecto y que el presidente lo sabe y el presidente ha dispuesto de su fondo. Entonces, ¿por qué no se hacen? Si el gobierno, si las autoridades locales, tanto nacionales, que tienen funciones nacionales, porque tienen más provincial que otra cosa, y las municipales, se juntan con un equipo que ellos lo escojan de mediadores y se hace un equipo con los sectores representativos de, de, de, de los sectores populares, se visita al presidente de la república o él venga aquí y se le ponen la cosa clara que aquí hay que trabajar mira aquí se ha hablado muchísimo tiempo de una cañada que tiene más de 30 años <ríe> Ay, sí. acabando con Macorís y en todas las en todas las protestas dentro de las exigencias siempre aparece, está esa cañada esa igual cañada. que puente de Ugamba siempre también y, y, y eso es realmente un infierno para Macorís sabe la contaminación y las enfermedades que salen de esa cañada atravesando un pueblo completo entonces, Entonces pues, eso se puede resolver claro. y eso está en los planes. Pero caray, yo pienso que los planes tienen su fecha límite claro. para comenzarse. Claro. Cuando usted claro. señala que y de, afortunado o desafortunadamente hay que dar la razón a esos grupos que protestan, que exigen, que se hacen llamar nuestros representantes, bueno, tiene la razón. Porque venía a decirle que dentro de las reivindicaciones que exigen está la cañada grande, que se ese problema y viene a una reunión y decirle que sí, que eso está en, que se va a resolver, que van a comenzar ya a trabajar. O sea, y no hacerlo, entonces es faltarle a la verdad, es decirle, hablarle mentira Entonces, ahí es donde esos grupos tienen razón. Ah, Víctor, porque y... es que sus demandas son con justa razón. Lo claro. que está mal es luego lo que viene después dentro de los... Sí, pero hay que ver esto. Por ejemplo, en, en los entre los animales, uno de los más pacíficos es la gallina. La gallina no hace nada pero una gallina que esté con los pollitos, vaya y un pollito para que te vea cómo lo pica. La reacción. Eh, la, la reacción. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se, se ha hecho? Reaccionar. Yo he visto entre los sectores populares que están planificando la huelga, he visto gente que yo nunca lo había visto a ellos en esos movimientos y ya están en eso. O sea, están trayendo, fortaleciendo realmente... El dolor que, claro. que, que... La irresponsabilidad de las autoridades ha permitido, ha alimentado que el que no esté se integre. Se integre. Y ahorita dicen, es. ahorita dicen que fue mi enemigo del gobierno. No, yo no soy enemigo de nadie, yo soy amigo de Macorís. Todo lo que sea bueno para San Francisco, yo lo quiero, lo quiero y lo apoyo. Creo que, que hay que trabajar de apoyar al presidente eh, Abinader, que tiene muy buenas intenciones, pero las autoridades tienen que apoyarlo. Así que... Creo que, que de este... De, de, de esta situación que se ha presentado, va, puede salir una buena solución, donde los sectores populares estén representados, las autoridades, la sociedad civil, sin mucho bla, bla, bla, sino simplemente para resolver. Porque la gente lo que quiere es que le resuelva. Usted sabe es la vergüenza que pasé yo, que el ministro, de, no, el director de la OISOE, el gobernador en ese entonces, Juanito la Antigua. Y otras autoridades nos invitan a, a los comerciantes que van a hacer el puente de Ugamba. Y vamos, nos tiran fotos y todo. Que se va a hacer. Y de ahí dicen, ahora vamos pa, para Vital Valle, porque vamos a hacer aquello. Digo, no, yo no voy para allá, porque, señor director, usted ha venido aquí. Y toda esa casa que se van sin. Cuando hagan este puente, tiene que irse toda esa casa para poder hacer un buen, un buen puente. Y usted no ha hablado de eso. Usted no ha venido como si hubiera sido para hacer. Una ratonera para poner una ratonera Entonces, no, Yo no yo no voy para allá Hicieron algo, no hicieron nada Vino, bueno el hombre está, eh, Creo que está, está preso Sí, eh, está preso eso. Sí, no, no hicieron nada, era un allante Entonces Engañaron a Juanito también porque vinieron a la capital Engañando a Juanito también Que Juanito le duele San Francisco de Macorís una persona de buenos deseos Por lo tanto Creo que necesitan como relanzar a San Francisco ahora mismo. Y, ¿Y de dónde viene el relanzamiento? De la unidad que tiene que haber entre todos los sectores. Porque todos gozamos, todos disfrutamos, pero todos sufrimos cuando pasa algo en este pueblo. ¿Sí? Don Eufelmi, que San Francisco es uno de los pueblos de mayor crecimiento económico del país. Y que ese crecimiento económico, y que vemos el desarrollo aquí en San Francisco de Macorís, no es gracias al gobierno, es gracias a la gente trabajadora de este pueblo, a la gente que se faja de aquí de este pueblo, pero vemos que el pueblo ha crecido en infraestructura, en desarrollo y demás. Sin embargo, todas esas obras siguen ahí de hace 20 años y nadie las hace. Y quiero decirte, eh, tú lo sabes porque eh, eh, tú has ocupado cargo a nivel de, de la PYME y, y, y has manejado eso. San Francisco debe su desarrollo al sector mercantil, o sea, al sector empresarial, Mediano, porque aquí no hay comerciantes grandes ni, Porque la industria aquí es muy mínima No hay zona franca que es un desahogo Cuando aquí claro. en, la, en la zona franca trabajan mil jóvenes ahí Es un desahogo para, para, para los barrios, para, para la sociedad No hay zona franca Entonces se supone que si nosotros Solamente nosotros los francos invirtiendo, trabajando Aquí dando empleo Hemos desarrollado a San Francisco, ¿qué será si tenemos la ayuda del gobierno y la ayuda de todos los sectores? Yo creo que, por ejemplo, esa zona franca, eso deben incluirlo, que no es que van a hacer y que van a ir, no, no, es que, hay que hacerlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tratar de darle una imagen a San Francisco diferente para que los inversionistas extranjeros vengan a invertir ahí en zona franca, porque eh, por eso que no vienen porque la zona franca está funcionando en todos los pueblos, en todos los pueblos están funcionando, menos aquí. Así es, don Eufemio, ese es otro tema que nosotros eh, vamos a tratar precisamente con usted, y es el individualismo institucional que históricamente ha caracterizado a San Francisco de Macorís, y desde mi punto de vista, eso puede ser una de las causas que ha impedido que San Francisco de Macorís se desarrolle al nivel que debió haber estado eh, ya en este momento. Nosotros, agradecido don Eufemio de su presencia aquí, como siempre, en este contacto diario. Gracias, gracias a ustedes, gracias a los amigos televidentes. Y estamos a la disposición en cualquier momento de venir. Me gusta venir a este programa. Me gusta, sinceramente, porque es, eh, vengo anual casi, pero realmente <ríe> me gusta venir porque va, tratamos temas que no son partidarios, temas que no son no crean roncha en ningún sector, eh, o sea, y ver el programa realmente le da como esa tranquilidad espiritual a lo que lo vemos todos los días, porque aquí se tratan temas de importancia para esta región. Muchas gracias, sí, muchas es gracias, perfecto. es el, el estilo que hemos nosotros implementado desde que iniciamos este contacto diario del cual usted ha sido parte de él. Gracias, don Joaquín, por estar con nosotros. Don Eufemio Vargas, empresario, comerciante líder de todo el Ciudad estuvo con nosotros en el día de hoy en la entrevista VIP. Vamos a la pausa y al regreso seguimos con el desarrollo de este contacto diario en el día de hoy. Así que no le cambio y que en breve regresamos.